Sois muchos a los que hagan gracias, no podéis hablarme de todos los o sea, no podía hablarme nada, no a todos, pero que sepáis que a cada uno de los que habéis aportado unos reguitones de montaña os llevo en el corazón que pues carretos juegos y hoy. ¿También decide? ¿Nos un día de celebración? Pues lo es. Pero no voy a salir a la calle a tirar cohetes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos poco acostumbrados a tener una sentencia de este tipo de sentar a la gente en el banquillo porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, en esta sentencia hay muchas cosas que se quedan en el camino y que podrían haber salido mejor. Está claro que podrían haber salido muchísimo peor incluso. Podrían no haber salido, o peor todavía. podría haber sido yo el condenado. Pero, como ha pasado en otras ocasiones, que que dar la vuelta, incluso en alguna ocasión dar la vuelta. La valoración que hago de esta sentencia es positiva, evidentemente. Eh, no esperábamos llegar aquí ni mucho menos. Cuando empezamos todo esto sabíamos que la posibilidad de quedarse en el camino más con el buen de que teníamos en era amplia y gracias a que hemos llegado aquí, podemos estar agradecidos. Eh, de todas formas, esto es una celebración, pero no es una victoria. Eh, está claro que a día de hoy se sigue haciendo este tipo de conductas. Mientras los políticos no cambien este tipo de, cosas, de costumbres y conductas, eh, no va a haber un... Unas garantías de no repetición y el problema va a seguir adelante. Entonces, hasta que todo esto lo cambie, este problema que la lucha sigue. ¿sí? Eh, dicho esto, es que el casco bustío pues, y a ti esto es aquí, esto no es un abriós, Jesús. <risa>